De posiciones, vamos a aplicar la primera fase de nuestra teoría del caso, que es la parte fáctica de sustentación de nuestra teoría del caso. Breve exposición de las pretensiones y los fundamentos de hecho que lo sustentan, igualmente tanto demandante como demandado. Ambas partes van a hacer la primera presentación de ello. Luego tenemos lo que es la etapa de actuación probatoria. Esta etapa de actuación probatoria se encuentra regulada dentro del artículo 46 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. En la cual establece lo siguiente, el juez enuncia lo que son los hechos que no necesitan actuación probatoria, como por ejemplo son los hechos admitidos, los hechos presumidos por ley, los hechos recogidos en resoluciones con calidad de cosa juzgada y hechos notorios. El juez también enuncia los medios probatorios que serán dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos que son impertinentes o irrelevantes o hechos no necesitados de prueba. Y el juez enuncia también los hechos necesitados de prueba y las pruebas admitidas respecto de los hechos necesarios de actuación probatoria. Es decir, acá el juez va a determinar cuáles son los medios o hechos que requieren sí o sí ser probados y que requieren de actuación probatoria. Acá el juez primero enuncia cuáles son que no necesitan que, que no necesitan cuáles son los impertinentes y relevantes, que no, eh, no son eh, no necesitados de prueba, y cuáles sí son aquellos hechos que necesitan de una actuación probatoria. ¿Ya? Luego tenemos en esta etapa de actuación probatoria, lo, por último, que las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto a las pruebas admitidas. Las cuestiones probatorias se plantean y se absuelvan oralmente y el juez admite estas cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa inmediata. Y luego el juez toma un juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa. Luego de ello, eh, se va a actuar todo, todo lo que son los medios probatorios admitidos, incluidos los que están vinculados a las cuestiones probatorias. Se empieza también por los medios probatorios del demandante en el siguiente orden. Primero va la declaración de parte, luego van los testigos, luego va la pericia, luego va el reconocimiento, exhibición de documentos y oralización de la prueba documental. Van en este orden, acordémonos. Declaración de parte, testigos, pericia, reconocimiento, exhibición de documentos, oralización de la prueba. Ahora, vamos a hacer una aclaración porque son a veces cuestiones que ustedes tienen, no tienen en cuenta al momento que dan su examen. Si yo les estoy colocando, por ejemplo, el siguiente cuadro en una diapositiva y les digo van en el siguiente orden, el hecho de que yo no le haya puesto primero la declaración de parte, dos al testigo, tres a la pericia, cuatro a reconocimiento, exhibición de documentos, como 5 y 6, oralización de la prueba, no significa que no tienen que tener un orden, ¿ya? Porque es un tema que de verdad, que al final nos voy a tocar con ustedes, que ha pasado que varias personas me han escrito que no han estado formas con determinadas respuestas del examen cuando en realidad yo he considerado que han sido claras las preguntas con respecto al primer examen, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta, y eso anote, se requiere de un orden para la actuación probatoria y va primero de declaración de parte, luego testigo, luego pericia, luego reconocimiento, luego exhibición de documentos y luego realización de la prueba. Por ejemplo, pongamos en el supuesto de que yo en el examen les pregunte respecto a la etapa de actuación probatoria, se actúan los medios probatorios empezando primero por el reconocimiento que sería verdadero o falso. Falso, doctora. Falso. Ya, muy bien, ya. Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que tomar en cuenta al momento que estudian y que analizan cada parte que vamos resolviendo, ¿ya? Más o menos así les voy a ir soltando ciertas preguntas que pueden venir en mi paciente, ¿ya? Ahora, debemos tener en cuenta que los medios probatorios deben ofrecerse dentro de esta etapa de eh, postulatoria a excepción de lo que son hechos nuevos. Nosotros sabemos que en el transcurso del proceso pueden surgir ciertos hechos nuevos en los cuales podemos solicitar lo que es la actuación de prueba nueva o en algún momento después pues también podrás solicitar, en caso de que no sea una prueba de oficio. Ahora, cada par yo necesito la declaración de un testigo, si bien es cierto el órgano jurisdiccional tiene la obligación de de notificarle, de solicitar su comparecencia, pero también cada parte es responsable de hacer que su medio de prueba pueda comparecer al juicio, pueda estar presente el testigo, puede presentar sí, su declaración así como su perito o pericia de parte o a pedido del órgano jurisdiccional como sea necesario, ya, así como también la exhibición de todos los documentos y todo lo que el juez requiera para ser actuado dentro de esta etapa de actuación probatoria ahora esta etapa de actuación probatoria también establece que se agotada, lo que es ya toda esta actuación de medios probatorios, fuese imprescindible lo que es la inspección judicial, que también lo habíamos señalado ya en la clase anterior. El juez va a suspender lo que es la audiencia, va a señalar fecha, día y hora, lugar donde se va a realizar la inspección judicial y la citación se hace en el momento a las partes, testigos o peritos que corresponden. Al concluir esta actuación de medios probatorios, concluye, eh, incluyendo la inspección judicial, en caso ésta se realice, los abogados presentan oralmente sus alegatos. ¿ya? Concluidos ya los alegatos, el juez hace conocer a las partes el fallo de su sentencia o cuando la complejidad del caso lo amerite, informa su decisión de diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco días hábiles posteriores. En caso no haya una complejidad o cualquier otra circunstancia, el juez debe emitir esta sentencia o el fallo de su sentencia una vez que han concluido los alegatos de las partes. Esta fase de actuación probatoria, el plazo para la actuación probatoria es, debe concluir en el día programado y a excepción si la actuación no se agotó, la audiencia va a continuar Dentro de los cinco días hábiles siguientes, es decir, no solamente se va a poder culminar esta actuación probatoria en el día que ha sido programada, sino puede de manera excepcional, puede ser prorrogada dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes. La etapa de los alegatos es el momento en el cual se hace una presentación ya finalizada respecto a lo que es la actividad, proba la actuación probatoria y está facultada a presentar los alegatos, los abogados de las partes en las cuales acá no solamente eh, van a acreditar que a través de los diferentes medios de prueba que se han presentado de la actuación probatoria se ha acreditado y se ha demostrado su teoría del caso es decir cada una de estas partes que hemos venido <coughs> perdón que hemos venido mencionando hace un momento tanto lo que es la confrontación la actuación probatoria y alegatos son en los que vamos a demostrar nuestra teoría del caso. En esta etapa de, de alegatos es donde la parte va a decir, los... vamos a decir, yo he demostrado mi teoría del caso que he presentado, ¿ya? Y es una de las partes más importantes porque tú acá le vas a también señalar al juez todo lo que tú has logrado dentro de este proceso y qué es lo que tú has logrado demostrar como tal. Ahora. Esta etapa de legatos tiene como objetivo, como habíamos mencionado, vincular las pretensiones, hechos probados. Y normas jurídicas aplicables, además de lo que es la jurisprudencia y doctrina. En esta etapa de alegatos, se van a mencionar lo que es jurisprudencia aplicable al proceso, cuál es la doctrina que también se aplica dentro de lo que es su teoría del caso, y es la par oportunidad para que las partes presenten la teoría jurídica de su teoría del caso. ¿ya? Ahora, dentro de este proceso oral, en la nueva ley procesal de trabajo, y los elementos de la teoría del caso, se hacen lo que son pretensiones, pre pre pre confrontación de posiciones. Hechos probados, como habíamos mencionado, actuación probatoria y normas jurídicas aplicables a los hechos probados, los alegatos. Es decir, en esta parte de alegatos va a ser donde tú vas a poder mencionar cuál es la jurisprudencia, cuál es la doctrina, cómo es que sea, eh, cómo esos hechos que tú has probado, esa actuación probatoria, van a ser, han servido para sustentar tu teoría del caso. El juez puede imponer o debe imponer reglas para limitar el discurso vacío o exceso de las partes. Es decir, yo en la audiencia puedo decir a cada una de las partes se le concede el plazo máximo de 5 minutos o 10 minutos para que eh, puedan eh, oralizar sus alegatos. ¿ya? Y luego viene como última parte lo que es la sentencia. Este fallo de la sentencia tiene un plazo, ¿ya? el mismo que se encuentra regulado respecto a la sentencia en el artículo 31 de esta nueva ley procesal de trabajo. Se establece que dentro de los 60 minutos desde que se han concluido los alegatos y se señala día y hora para la notificación de la sentencia íntegra dentro de los cinco días hábiles posteriores. Y también puede ser en excepción, en caso complejo, como habíamos mencionado, el juez va a poder diferir el fallo de la sentencia dentro de los cinco días hábiles posteriores. Este hecho se informa en el acto y se cita a las partes a comparecer al juzgado para el, lo que es la notificación de la sentencia. A ver. tengamos en cuenta respecto a lo que hemos venido desarrollando ya hemos tocado lo que es el emplazamiento la presentación de la demanda, cómo se lleva a cabo lo que es la conciliación, eh, la sentencia los alegatos eh, alguna duda o consulta que tengan respecto al tema hasta el momento a ver Mirza Doctora, una pregunta. ¿Los días hábiles se consideran los sábados también o solamente de lunes a viernes? No, de lunes a viernes. Y no se consideran tampoco los feriados. ¿sabes? No, claro. Eh, y si son, por ejemplo, en el caso de feriados dictados por el gobierno, que a veces no se aplican en, el, en, en la institución privada, igual son considerados dentro del plazo como días no hábiles. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta? Ninguno, todo está entendible. Después no quiero que en el examen me digan doctora, pero eso no decía así no era así. ¿Puedo hacerle consulta? una consulta? Sí, dime el sí, es claro que sí. A ver, doctor, en el artículo 49 que usted nos acaba de mencionar en la audiencia única, también nos indica que cuando le corren traslado a la demanda, la otra persona absuelve y en la audiencia única de, de contestación de demanda, le corren traslado a la, otra, a, la, a la parte demandante y ahí mismo absuelve la demanda? ¿En ese mismo acto, doctora? Esa es mi duda. Por favor, me aclara. Gracias. No, no, no, no, no, no. Lo que pasa es que al demandado ya se le... A ver, al demandado ya se le corrió traslado de la demanda. Y lo que hace el juez es citar a lo que es la audiencia de conciliación. Y la audiencia de conciliación... La conciliación tiene tres, puede tener tres resultados. Uno, que se concilie total o parcialmente, que se concilie solamente, como habíamos mencionado, a ver, total, que se concilie parcialmente o que no se llegue a conciliar. Si en caso se concilia solamente parcialmente o no se llega a conciliar, el demandado en ese acto va a tener que presentar su contestación de la demanda. Pero no es que él recién esté notificado, a él ya se le ha notificado y se le ha citado esta audiencia de conciliación en la cual ya sabe, en caso no se llegue a una conciliación, va a tener que presentar su contestación de la demanda por escrito para que se le corra traslado en ese mismo acto al demandante. ¿Ya? Pero no quiere decir que en ese momento tampoco es que se iba a llevar inmediatamente la audiencia, porque va a ser convocada nuevamente a otra audiencia dentro del plazo que establece la norma para ya lo que es el juzgamiento. Esa era mi duda, doctora. Por favor, discúlpeme. Mi audífono, ¿Tú... me he puesto audífono. ¿Me puede volver a repetir? Ya, a ver, ahora sí. sí. Ya, excelente. Sí, Alcides, ya, porque me confundo con sus nombres, ya. Ya estoy lo acá. Consultas, lo que tú me consultas, Alcides, es si eh, se le notifica, inmediatamente. Si creo que si el demandado automáticamente recién ahí se le notifica. ¿Sí? Entiendo. Esa es tu pregunta. Yo decía, la pregunta era la siguiente, que... El demandante pone su demanda, le corre, la admite entre los cinco días, le corre el traslado, responde la demanda y cita una audiencia al juez. Al momento de realizarse la, la audiencia de conciliación que el juez los ha invitado, señala su fecha entre los 20 días, decía ahí le corre el traslado para que se dé por enterado absorbiendo la demanda. ¿O oh, ya tiene el juez un planteamiento más o menos como poder resolver? ¿Será mi duda, doctora? No, a ver, lo que pasa es que, a ver, para que tú me entiendas, cuando tú, el demandante, interpone su demanda, se ¿Ah? le va a correr traslado al demandado dentro de un plazo. Es decir, se admite a trámite esa demanda y se le va a correr traslado. ya. En la cual, se, en esa resolución que admite la demanda, se va a fijar fecha, día y hora para lo que es la audiencia de conciliación. Esta audiencia de conciliación tiene, puede tener tres supuestos. Uno, que se concilie totalmente, que se concilie solamente una parte de la pretensión, es decir, de lo que yo quiero. Yo puedo querer cinco cosas, solamente concilio por tres. Es decir, por dos cosas me voy a ir a juicio, ¿ya? Y puede ser que no se concilie nada. Entonces ya el demandado tiene que ir preparado a esta audiencia de conciliación con su contestación de su demanda porque él no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe si la parte de demandante va a aceptar o no. Y una vez que él va con su, con su contestación de su demanda, ese mismo, en ese mismo acto le van a decir al demandante, toma tu contestación de la demanda, te notifico. ¿Y por qué? Porque no es que el juez inmediatamente va a permitir que se actúe o que el demandante quede en indefensión porque recién está tomando un plazo, ¿por qué? Porque va a fijar dentro de un plazo posterior lo que es la audiencia de juzgamiento para que ya las partes tomen conocimiento de todo lo que se va a actuar. Doctora, muchas gracias. Ahora sí está claro. Gracias. Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, buenas noches. ¿Logra escucharme? Ah, gracias, gracias, doctora. Doctora, yo tengo una consulta que, que aún no me queda claro. Eh, no sé qué significa uh, correr traslado. <risas> ¿No se le escucha bien, doctora? Doctora, no se le escucha nada. ¿No se me escucha a mí o no se le escucha a su compañero? Ya, a usted, doctora, pero ya se le está escuchando. A ver, Lenin, no sé si me puedes volver a repetir tu pregunta, disculpe. Doctora, mi pregunta era, ¿qué significa el corte de traslado? Correr traslado es cuando se le pone en conocimiento a la otra parte, cuando le notificas, cuando le entregas todo lo que la otra parte haya presentado. Cualquier pedido que la otra parte eh, solicite, cualquier documento, tú, tú siempre le tienes que correr traslado, poner en conocimiento a la otra parte. Ya. Gracias, gracias, doctora. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Mirza. Doctora, sigo con mis tiempos. Otra consulta. Si bien es cierto el proceso ordinario laboral tiene un plazo máximo de 30 días de un mes, ¿qué pasaría si se necesitan usar estos 5 días hábiles de prórroga en la última parte que explicó? Entonces, serían 30 días más 5 días o esos 5 días están dentro de los 30 días, doctor Gracias. No, son de manera excepcional. Son de manera excepcional. Lo que ah. pasa es que estos eh, 30 días, entendamos de que estos 5 días adicionales que se dan es porque el juez ya, ya tiene, en realidad ya concluyó el proceso. Lo único que está pidiendo estos, días, estos cinco días de manera excepcional es para emitir su fallo. Pero ya el proceso ha concluido, ya no va a haber actuación alguna, ¿no? Entonces el juez lo único que está diciendo, ¿sabes qué? Este proceso es complejo, yo necesito cinco días para emitir mi fallo o para notificarles la sentencia. Ah, ¿no? me quedó claro, doctora. Gracias. Los autos están expeditos para emitir sentencia. Correcto, sí, es así se dice. Los autos se van a despacho para emitir sentencia, ¿no? Para debatir si es un horario colegiado y emiten sentencia. ¿Alguna otra duda o consulta? Ninguna, todo conforme, ¿no? Entonces, ya entonces vamos a realizar la práctica de esta semana. La práctica de esta semana es su lectura oh, y es una plataforma, no sé si la pueden descargar. ¿Alguien la ha descargado por casualidad? De por WhatsApp, WhatsApp. Ya estoy aquí, doctor. Ya, compártansela por WhatsApp, no hay ningún problema para los que les hace difícil. Igual, vamos a trabajarlo de manera grupal, ¿ya? Pero, por favor, al momento que sustenten, yo no quiero que me transcriban todo lo que dice la lectura. Por mí que expongan cinco minutos, seis minutos con interpretación propia de ustedes es suficiente, porque si yo me doy cuenta que ustedes han leído, han hecho la interpretación correcta. Si ustedes desean hacer o elaborar cualquier eh, material audiovisual, como es un mapa mental, un mapa conceptual, o una diapositiva que las pueda ayudar, perfecto, pero trabajen de manera grupal y tratemos de trabajar todo el día de hoy, ahora, en realidad a mí me hubiera gustado o me gustaría trabajar con ustedes lo que es una simulación de audiencia en materia laboral, pero en realidad dado la complejidad y cantidad de alumnos que tengo, con ustedes somos casi 66 alumnos, es muy complejo, ya eh, no sé si en algún momento quizás lo podríamos hacer, pero fuera del horario o extendernos un día quizás eh, más allá del horario. Dime, Mirza. Doctora, era justo lo que le iba a solicitar, hacer una simulación, aunque sea de la abreviada, donde esté todo junto en un solo acto, para poder aprender con la práctica, ¿no? Así sean con algunos grupos, doctora, o como usted dice, en un día, eh, en un día distinto. Estamos ya en la semana 11. Nos quedan cinco semanas para acabar el ciclo. Entonces, definamos en todo caso un día, una tarde, en que usted pueda para poder hacer eso. Sería magnífico. Claro. En realidad yo podría, este, podríamos extendernos. Yo no tengo problema de extendernos hasta las 11, 11 y media. Eh, yo no tengo problema, en realidad. Este, nos podríamos extender solamente que, eh, sería un día que tampoco ustedes no tengan quizás parcial el día siguiente, eh, no tengan quizás mucha tarea y programándolo con tiempo. No sé si ustedes, miren, ya hemos tocado lo que es proceso, eh, ahorita el, el abreviado, que sea más simple para no hacerlo tan complejo. Eh, entre ustedes, y eso sí se los voy a dejar a criterio de ustedes, creo que Mir será quien en algún momento no queríamos, este, <coughs> no queríamos lo que es este... El tema de un delegado, pero en este caso Mirsa sí me puede ayudar y esto sí se los voy a dejar a criterio de ustedes. Que yo pueda hacer audiencia, la acumulación de audiencia con todos ustedes es casi imposible. En realidad en los otros grupos de trabajo que yo tengo, eh, mis, mis alumnos no sobrepasan los, 20, los 25, 30, ¿no? Como quizás en algunos cursos que ustedes llevan diferentes, han notado que es muy poca la cantidad en comparación ahorita a 66 personas que yo tengo a mi cargo. A veces ustedes han visto que ni siquiera nos da tiempo para acabar el tema de lo que es eh, la presentación de las prácticas. Entonces, eh, yo creo que con dos grupos eh, que podemos hacer la simulación estaría bien, pero ustedes organícense y ustedes elijan quienes desean participar. Ahora, esto lo vamos a hacer como un complemento extra del curso, no significa que quienes no participen no les voy a colocar una nota, va a ser una nota extra que la representación de sus compañeros y los aportes puedan hacer al e grupo Dividanse que, su sí, salón sí, en dos. ver, apaguen por favor. Jản sí, legal, ya, a ver, eh, dividan el salón en dos grupos. Ya, eh, quizás una persona no puede participar en la audiencia, pero eh, puede colaborar consiguiéndoles el... En, lo que es el expediente, el caso. entre otras cosas, puede ayudarlos, puede presentar, puede presentar, por ejemplo, qué es lo que le pueden preguntar a su testigo, eh, puede ayudarles con la elaboración de documentos, de tal manera que todos participen. Ya Y esta va a ser una nota que lo voy a tomar en cuenta como salón global, es decir, ninguno se va a quedar sin nota. Y la misma nota le voy a poner a los que participan, como a todos los del grupo, es decir, a los todos los 30 o a todos los 35 de un grupo, igualito. De tal manera que todos puedan participar y todos de una u otra manera colaboren con sus compañeros. Si podemos hacer sesiones de simulación de audiencia de tres grupos, perfecto, ustedes ármenlo para la próxima semana, y la tercera semana, si estamos semana 11, semana 12, semana 13, lo hacemos, ¿ya? Y tampoco, pues, la audiencia me la van a hacer, pues, en toda la clase, ¿no? Tratemos de, ustedes, si bien es una simulación, pero traten de, de complementar su tiempo, ¿no? No quiere decir, por ejemplo, en, en el semestre anterior hicimos simulación de audiencia, si un alumno me estaba dictando toda la sentencia, yo le digo, no, no, no, no, no, no solamente lo necesario, no el fallo, yo no, si no nos vamos a quedar mucho tiempo y no permite tampoco que sus otros compañeros participen, ¿ya?, a ver, un ratito. Dime, Mirsa, Mirza, Mirza ¿levantase tu mano o es lo mismo? Sí, sí. No, sí. acaba de andar, Doctora, entonces, yo creo que es el momento para eh, definir el día, los tiempos de los grupos en las audiencias y quiénes serían los, los actores. ¿No? Asumo que el fiscal, el abogado defensor, eh, los testigos, eh, obviamente el, el, el demandante, el demandado, el juez. No sé cuántos serían los actores en este caso y los tiempos para no extendernos. Claro, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar qué, sobre qué proceso y sobre qué cuestión laboral van a, hacer, <coughs> van a hacer su simulación de audiencia. Porque si me van a hacer una simulación de audiencia que va a acabar en una conciliación, no va a haber ninguna actuación o actividad probatoria. Entonces, si ustedes van a hacer con actividad probatoria, ahí, por ejemplo, necesitan peritos, necesitan testigos en otros. Entonces, ahí va a ser como que mayor participación de ustedes. Primero, ustedes, hasta la próxima semana, definan qué eh, tipo de procesos consíganse. No sé si por ahí creo que Alex, creo que también, ay, ¿quién más? Yo sé que David, creo que, Rojas, creo que David, quizás ellos puedan ayudarles a conseguir algunos expedientes, si no me equivoco, David, ¿sí? David y Alex, sí, por ahí creo que Usted, Alex creo que también trabaja Los jóvenes en trabajan laboral, en el Poder Judicial laboral Y David trabaja en el Poder Judicial pero dentro de las medidas de sus posibilidades Alex Vega dice que no, ya, pero David quizás por ahí, o ustedes pueden de una u otra manera buscar por internet también que hay algunos que se tienen acceso o ver más o menos cómo se llevan y ustedes hasta crearse su propio caso ya, David trabajó ahí, ya, David trabajó ya eh, su compañero David quizás no, si es que él desea también participar en la audiencia, perfecto, pero por ejemplo David puede tener su nota por contribuir de, eh, de facilitarnos los expedientes, ¿no? Entonces por ahí ya hay un apoyo y una ayuda. Entonces en ese aspecto van bien. Primero decidan qué tipo de procesos es el que van a realizar y la próxima semana ustedes ya tienen que, miren, yo en realidad podría decirles tal persona va a hacer tal cosa, tal cosa, pero yo sé que en algún momento si es que yo lo hago, eh, muchas personas se van a quizás un poco a resentir de mi parte porque me van a decir que por qué no ellos, ellos no están participando. Eso decidanlo ustedes. Ustedes internamente, Ajá. ustedes en un grupo del WhatsApp, que si bien yo estoy incluida, yo no voy a responder ni me voy a eh, meter en una, quizás, en una discusión que ustedes Ajá. estén teniendo o una conversación que ustedes estén teniendo respecto a este tema, pero ustedes coordínenlo. Si ustedes quieren, igual, al final que acabe la clase, yo les puedo otorgar un... Un tiempo de 15 minutos sin cerrar el Zoom para que ustedes solos discutan, ustedes ya después me escriben y me dicen, doctora, puede regresar usted a la plataforma y ya ustedes, este ya la próxima semana, yo cierro el Zoom y la próxima semana me explican lo que han acordado. Ya, pero prefiero en ese aspecto, no directamente yo, Mirce, en mi caso, señalar quiénes van a realizar qué cosa porque yo sé que se van a resentir. Entonces mejor realicen ustedes o por sorteo pongan en, una, en un papelito ustedes ahí en una bolsita con todos los nombres y a los que salgan esos van a tener que participar. ¿Ya? A ver, Alex. Doctora, bueno, eh, es eh, y, y bien didáctica, y, ¿no? Lo que se por lo poco de los 60 alumnos que somos, nos vamos a repetir 50, 50, y todo para 33, perdón, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué le entiende el audio, por favor? Alex, tu audio está mal. Hola. Ahora sí, te escucho un poquito mejor, Alex. Como le el... eh, bueno, ¿cómo? Alex, escríbelo mejor porque realmente la transferencia de datos que estás presentando es muy baja, desde demasiado baja la calidad. Alex dice: ella fue doctora. Ya, Alex, si no, escríbelo o escríbemelo por interno y yo lo leo. No hay problema, ¿ya? A ver, dime Mirta. Eh, sí, doctora. Este, en resumen, doctora, vamos a armar el proceso desde la denuncia, desde la denuncia o digo, desde la demanda de, del proceso. Y este, presentamos todo el, todo el escrito, doctora, ¿correcto? no. Bueno, si ustedes desean, me presentan todo, ¿eh? Eh, pero si no, en realidad basta y sobra con que ustedes más o menos me plantean un resumen de todo su caso, de todo su expediente. No necesito en realidad que me transcriban todo, simplemente de que ustedes en ese acto, porque es netamente oral, igual yo me voy a enterar cuáles son las pretensiones de cada parte. O sea, nos vamos netamente, doctora, a la teoría del caso plazo. Sí, al de desarrollo forma? de lo que es su audiencia, sí. Sí. Uh -huh. Okay, eh, en realidad lo recomendable es que ninguno acabe en conciliación total, ¿no? sino que por lo menos se vayan a una, solamente a una conciliación parcial, pueden hacerlo así, y que concilian, o que se vayan a juzgamiento para que puedan eh, hacer todas las etapas, ¿no? Ok, doctora, gracias. Ya, dime David. Doctora, pero tiene que ser este sobre la, con el nuevo régimen, de, o sea, la nueva ley profesional de trabajo. Me gustaría que sí, porque en Lima creo que no se aplica, ¿no? En todos. No, lo digo porque en sí, en mi caso, en la sede que yo estoy, está en la quinta sala laboral. O sea, de ahí sí, digamos que sí podría conseguir, digamos, la demanda y, y demás actuados, ¿no? Pero exactamente de ahí, porque sería más accesible para mí. Sí, perfecto. Sí, está bien, David. Bueno, David... Nos va a colaborar consiguiendo los procesos. Sí, correcto, ya, a ver, ya, ahí vamos. Entonces, ustedes organícense. A ver, de todo lo que yo... Agradecerle tengo, a David, agradecerle a David. Eh, sí, David, muy amable. A ver, miren, yo acá tengo con ustedes, uff, Ustedes son 67 personas. Ya, a ver, entendamos que de estas 67 personas. Doctora, ¿y las 67 personas participan? Porque nunca he visto que los 67 se conecten. Nos ¿Puedes olvidar comentar, doctora? Creo que hay varios alumnos que se han retirado. Sí, yo también creo que hay varios que ya no están estudiando. La verdad es que no sé, porque yo he dado, he llenado mi, mi, mi acta, eh, bueno, en realidad eh, siempre hay, pero por ejemplo, el día del parcial llegamos casi a los 65 o 64, creo, estaban todos. Pero ahora, eso también tengamos en cuenta de que eh, va a depender mucho, yo solamente le voy a colocar a los que ustedes me coloquen en, en el grupo, solamente es nota, y esa va a ser nota de una de las K. Ya, ahora sí, ahora también para aclarar. Eh, en algún momento me han estado preguntando y me han estado reclamando, doctora, porque yo no tengo nota de K1 ni de K2 y participo. Todavía yo no he llenado las notas de K1 ni de K2 porque hay compañeros de ustedes que recién se han reincorporado con posterioridad al primer parcial. Entonces yo he estado regularizando con ellos para que me envíen sus trabajos y dándoles tiempo porque la universidad me autorizó a que recibirles los trabajos por problemas respecto a lo que es matrícula. Entonces, recién yo en esta semana voy a cerrar de la primera parcial y de segundo parcial esas notas, así que no se preocupen. Ahora, esta nota que vamos a hacer de audiencia va a valer una de las K, así que esmérense, trabajen y participen bastante, ¿ya? Eso quiere decir que ustedes a quienes representen o a quienes escojan para que los representen es porque ustedes saben que van a poder realizar una buena simulación de audiencia, ¿ya? Eh, más o menos deben ser 22, 22 y un grupo de 23. Serían tres grupos: dos de 22 y uno de 23. Si no me equivoco. Ahora, si es que no están las 67 personas, ustedes realicen y envíen el grupo o realicen la división con las personas que estén. El resto, si es que vienen hasta la, hasta la, hasta la, hasta la próxima semana. Eh, se aparecen o ingresan a clase se irán incorporando. Si no solamente con los que están ahí, el resto se quedarán sin nota, porque tampoco no bueno, es que van a tener nota únicamente porque ingresen al parcial, sino también por la participación activa que tengan en clase. ¿ya? Entonces ahí lo vamos organizando.